Yo, yo, yo, yo, esto es fantástico Lion Records, casi que music en el beat Fantástico, producciones Yo, yo, sueño Triste despedida, dice Anoche soñé que te besaba en el cielo Y hacía constelaciones con los mechones de tu cabello Bailamos juntos sobre el planeta Marte Declarándonos amor como otros buenos amantes Nos recostamos en la arena de una galaxia color lila Prometiéndonos permanecer toda la vida Anoche te besé en el cielo Y me di cuenta que contigo vivo un sueño eterno Te dije que te amaraste hasta después de la muerte Si no hay nada, después guardarás en tu mente Que alguien te amó hasta su último día Y que era demasiado fuerte Como dos claveles en el agua No se pueden marchitar. Como dos personas que se si quieren Jamás se van a olvidar Y ok, esto es fantástico Ya, yeah, ya, yeah, ya la sabes Triste despedida Dice, dice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 Ya la sabes Triste despedida